saludo hermano. Bienvenido. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio Romero. Per perdimos a todas un, las personas un televidente que, hoy. Que siguen. Nos dice Sergio, dice la directora, Nércia Marmolejo y Yulisa sí. Magallán, de carrera de comunicación, que si, si yo soy coproductor del programa Contacto Diario. Dígale que sí, dígale que sí. Yo, yo le dije que sí. Yo le dije que sí. <ríe> no me entiendo, pero le dije que era honorífico. <ríe> ahí falló, pero está bien. Ahí falló, pero está bien no la lo... Bernabé, hermano, la intención de invitarlo a este espacio en el día de hoy. Qué bueno fin de semana y terminar nosotros este espacio o esta semana con esa importante información. Y es un tema que está ahora mismo en el tapete y es hablando de los fondos de pensiones, donde los sectores están divididos, uno a favor y otro en contra. De manera que quisiéramos tocar este tema con Bernabé, que tiene sus conocimientos y pudiera orientarnos a nosotros y a todo ese público que nos sigue a través de este canal hecho eh, para toda la región del noroeste y para el mundo a través de la plataforma digital que es teleno.com.txt y yo quisiera eh, iniciar Bernabé este conversatorio dando la lectura a esta inquietud que fue publicada en los medios más bien quisiera iniciar con esta, con esta parte Bernabé Dice que eh, la Fundación Justicia y Transparencia deploró y calificó como grave la negativa del Tribunal Constitucional Dominicano eh, a recibir una instancia contentiva de un amparo colectivo de extrema urgencia con el objetivo de lograr que las AFP devuelvan a los trabajadores dominicanos el 30% de sus ahorros. Ellos así motivaron en la evidente y profunda crisis social, económica y sanitaria que arropa al país, la intención, ¿verdad? de la fundación Justicia, eh, Justicia y Transparencia es también eh, que es la parte que apoya, verdad, que ciertamente este 30% de los fondos de la AFP sean devueltos a sus a los empleados eh, que han estado eh, de su sueldo ahorrando estos fondos. La opinión de Bernabé Mato y la vida con respecto a esta situación que es la comidilla del momento en el país. Bueno, Víctor, en serio, hace tiempo que varios sectores andan promoviendo la posibilidad de que, producto de la pandemia del coronavirus y la crisis que hay, se le devuelva, se le devuelva el 30% de los fondos que se tienen en la AFP, cada uno de los afiliados al régimen previsional. Era, primero, eso es lo que hizo la Fundación Institucional de la Justicia, de llevar esa, esa solicitud ante el Tribunal Constitucional. El presidente del, del Tribunal Constitucional es el doctor Milton Ray Guevara. Milton Ray Guevara era senador cuando se aprobó esta ley. Y también recorrió el país entero en vistas públicas, promoviendo esta ley y iniciando los al alcances de la ley. Y Milton Ray Guevara, en el 2001, que era el ministro de Trabajo, por lo tanto era el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, del cual yo formaba parte en, en representación, representación del sector laboral. O sea, Víctor, Víctor Ray conoce todo lo que tiene que ver con los reglamentos y la norma complementaria sobre el seguro de pensión. Entonces yo me supongo que por ahí que viene el asunto. La, la, el artículo 35 de la ley 87 dice específicamente para que solo es para sustituir la pérdida de ingreso ya sea por vejez por discapacidad y por sobrevivencia o fallecimiento pero estamos no en un periodo de sobrevivencia, estamos en, eh, periodo para... de sobrevivencia. Es? estamos en un periodo de sobrevivencia estamos en un periodo de sobrevivencia Sí, pero cuando se habla de sobrevivencia es cuando fallece el trabajo. En este uh, caso, si alguien, si algún familiar okay. se puede tiene derecho okay. a solicitar suspensión por sobrevivencia. Entonces, en ninguna parte, la, la ley dice, en ninguna parte, ninguna norma, ningún reglamento, que eh, los fondos se pueden devolver por pérdida de empleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Más de un millón, de, más de 50 mil empresas han solicitado al Ministerio de Trabajo, eh, al programa FASE, para el programa FASE, la suspensión de contratos de trabajo, casi un millón de contratos de trabajo. Y por eso el gobierno creó un fondo especial para hacerle frente a esa situación. Yo sé que el gobierno, aunque no tengo esa, esa, esa si prueba en la mano, que eh, vieron todas las posibilidades antes de implementar ese programa FASE. Entonces, eh, entonces, la ley no se puede modificar. Hay que hacer una reforma estructural bien profunda de la ley, con la cual yo estoy de acuerdo que se haga, pero no así de emergencia porque son muchos muchos eh, eh, aristas que hay que pulir, que hay que, que cortar. O sea, no es tan fácil modificar la ley para devolver el 30%. Entonces, si comenzamos en junio de 2003 con las cotizaciones al sistema previsional, y estamos hablando que el sistema tiene 17 años implementado. Eh, si, si se devolviera el 30%, le estamos quitando 10 años a las cotizaciones, como si tuviéramos 8 o 7 10 años, 10 años cotizados Empezaría a ser Y el plan de pensión dice lo siguiente: que para tú poder tener derecho a una pensión por vejez, tú tienes que tener 60 años de edad y mínimo 360 cotizaciones, que son 30 años cotizados. Esa ley, para, no si que para nosotros, ¿sí? y para mí, es para los hijos y los nietos de nosotros, porque 30 años cotizando, y, y el comillas, en un país de desempleados. así no creo que nadie vaya a tener esa pensión cuando, en el 2026, cuando vengan la primera sesión de pruebas para tener una pensión más o menos de 30. Según los estudios que se han hecho, que ellos... Por ejemplo, la Fundación eh, Guabos, con su nieto Matías dice que la pensión en esa fecha va a ser un 22, 23% del salario, el último salario del último año que tiene el trabajador. Entonces, hay un descenso eh, bien fuerte. Y yo entiendo que hay que modificar la ley estructuralmente. Entonces, si se le el 30%, Víctor, en serio, estaríamos diciendo que hay que ponerle 10 años más a la constitución de esto. Y en vez de 30, subirían a 40 eso es lo que pasa con el por otro lado por otro lado por otro lado devolverle 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajos a los 1800 millones a, a 800 mil de de la seguridad social se está hablando de unos 224 millones no sé. entonces ¿qué que pasa las afp el dinero que tiene invertido porque precisamente lo que la ley mata la FP es que el aporte de los trabajadores y hacerte puesto que te haga a ti como trabajador para ser que pone la empresa y la rentabilidad que genera la inversión del fondo eso es para que te lo multipliquen a ti y la FP tiene que invertir ese dinero el dinero que no, no está en la FP que está invertido está el certificado en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda y, otro, y otra parte por ahí eh, en los bancos y todo eso entonces, si en caso de que se modificara la ley así como se está planteando, para devolver el 30%, tendría la AFP que al el Banco Central de Hacienda a retirarle sus certificados que normalmente están a plazo fijo a un año, a tres años, a cinco años, por ahí. Año. Entonces, esa pasa de los 124 mil millones de pesos que se hagan poner las calles de este país. Y eso haría. En caso de que se les... más divisas, porque la gente es el dinero que va a recibir. Va a, va a disparar la prima esa, ese, ese aumento esa, esa inflación que va a ocasionar nos la van a pasar a nosotros como población entonces lo, lo, lo que yo entendí hoy ya es claro que la ley no contempla lo que se está pidiendo es lo primero claro, Exactamente. la no, ley vamos. no contempla eso si no contempla la ley, eso la ley ya ahí no hay nada que hablar yo no sé qué tanta opinión tienen esos grandes abogados y esos eh, eh, economistas porque los economistas están, se están los economistas del Estado se están defendiendo en base a que ellos han invertido ese dinero y no se le ha dicho al, al, al, a mí a Víctor, a ti que estamos cotizando ¿dónde está ese dinero? ¿dónde, está genera, dónde están los intereses que ha generado ese dinero? Sí, pues, porque ahora, ahora que ellos dicen que el dinero no está pero sin embargo nunca hicieron un documento y en un momento se pensó hasta invertir dinero de la, del fondo de pensiones en, en, en lo que se llama la construcción. Y muchos se opusieron y, en, y eso se quedó en que no se iba a realizar. Entonces, ahora que se piden este 30%, que en sí ya la ley, tú lo explicaste muy bien, no lo contempla, pero ahora que se viene al viene caso... Vemos el titubeo que tienen los funcionarios y que tienen lo que bregan con ese asunto, es porque con ese dinero no se sabe dónde está. Eso eh, es lo que eh, pasa, serio. eso es lo que le queda eh, la incertidumbre a la gente. Oye, eh, lo que pasa es que él conoce poco la ley. El artículo 106 de la ley es, es, es bien claro y bien, y bien específico, que dice que cuando la AFP invierte en el dinero esas esa inversiones que hacen tiene que estar garantizada en el Banco central de la República Dominicana con los certificados porque el dinero tuyo no se puede perder, porque tú tienes una cuenta de capitalización individual y tú AFP y la mía te la obligación de enviarnos cada seis meses por ley, el Estado de Cuba ¿Y por el banco no hace no hizo esa aclaración antes y, y todo el mundo si todo el mundo tuviese tenido esa, esa, esa información que tú estás diciendo ahora eso no se hubiese pedido, ni eso se hubiese pensado. Y el, y el flamante de senador no hubiera pedido, porque fue un senador, fue un político que, que, que hizo no, esto. Comenzaron, comenzaron unos diputados, el diputado Pedro Botello de la Romana, porque comenzó con ese movimiento, pero eh, tampoco desconoce la ley. Y precisamente esa pregunta que tú haces, este espacio para eso. Tú sabes que la vida eh, económicamente depende del Consejo Nacional de la Seguridad, Seguridad Social. Nosotros no teníamos un presupuesto definido porque lo que falta es comunicación, publicidad, que la a la población de la ley con mucha información, por todos los medios. Obviamente no podemos tener esos espacios. Apelamos a programas como este que son, que tienen un compromiso plural con el pueblo y nos permite sacando una entrevista y eh, expresar las informaciones cada vez que vayamos al programa para que la persona eh, quede informada. Pero en la ley eso está. La AFP tiene cada seis meses que enviar el documento a la persona. Porque, pues, que las muchas personas no saben eh, que la AFP está porque oh, está trabajando y no le preocupa la parte de pensión porque apenas tiene 20, 30 años, 40 años. Entonces, dice, no, envejece. No es, es que no envejece. No eso, exactamente. Eso es lo que sucede con el... Pero obligación. Es más, la ley manda a la FP que tiene que imprimir el estado de crédito. me llega a Entonces, pero tú sabes, Sergio, y viste los activos de la que el sistema postal aquí es demasiado eficiente. Porque tú los días es un barrio nuevo, una calle nueva. Y entonces, eh, tú, cuando firmaste el formulario para pues, afiliarte a la FP, tú pusiste calle Duarte, número 5. sí. No viniste Duarte. Pero no viniste cerca de una calle Duarte. Y arriba el de Duarte. Entonces, y además van y lo llevan allá y te mudaste también, entonces es un problema. Entonces, por eso la superintendencia de pensiones ha creado un formulario que se llama actualización de datos, que tú llamas a tu AFP, completa ese formulario y te llega a tu estado de donde por correo electrónico, a tu trabajo, a tu casa, pero te llega. Pero si tú llamas también a la AFP, Bernabé, una inquietud eh, parecida. De la, la respuesta por serio y es por ejemplo eh, la Fundación Justicia y Transparencia que es la que está ocupando son eh, regueros de, de abogados de de lo que saben de los que está ocupando esta acción de que les sea devuelto el 30% a los trabajadores del fondo de pensiones una pregunta Bernabé ¿cuál entonces podría ser el interés? porque hoy día están divididos las opiniones, un sector que está de acuerdo con el que se devuelve el 30% y otro no, que en eso yo creo que en, en el que no estamos claros porque lo especifica de manera eh, eh, muy clara Exacto. la ley. Ahora, el interés de ese sector, Bernabé, si tiene la respuesta eh, ¿cuál podría pero, ser? Estar yo no esta tengo electoral? una respuesta así, acabar puntual pero recuerda que estamos un proceso electoral ¿entiendes? Entonces, por ahí había que pensar y tú sabes lo que comenzaron con los diputados que pretenden reelegirse. Y, y este es un punto bien, bien interesante para tú eh, ganarte la voluntad del pueblo y poderte reelegir. Porque el trabajador, la persona ve que lo están defendiendo. Dice, coño, que me devuelvan el dinero ahora mismo. Óyeme, claro. Víctor, si, me lo, si, no, yo, si por mí fuera que no devolvieran el 30, sino el 100%. Si lo devuelven el 100%, mañana estoy yo en mi AFP buscando mi cuarto. Tú no, es el 100%, pero no se puede, tú me entiendes. La ley, la ley no lo contempla, no lo contempla. Entonces, para mí el asunto va por el tema de politiquería, por las elecciones y todo eso. Hay, por ahí que hay un foco en el interés, pero ellos saben okay. que no entonces la ley no lo contempla. Okay. Pues Ahí está Sergio Romero, amigos televidentes, aclarada la situación con una persona que tiene los conocimientos para exponerlo, porque Bernabé, aparte de ser encargado de la vida, aparte de ser un hombre conocedor, también durante toda su vida se ha desenvuelto en este ambiente, verdad, como un gremialista y que lo que tiene toda la experiencia y la capacidad para exponer esta situación. Así que Bernabé, oye, bien, oye, nosotros... Oye, Vito, el, hasta el 30 de diciembre del, do, del 2019, el patrimonio de los fondos de pensiones que gestionan la FP ascienden a unos mil eh, 21 millones de pesos. Eso claro. es, sin incluir la totalidad del sistema provisional, que el monto sube a 732.220.2 millones. Se hace mucha política con eso y muchas elecciones fallidas. La ley es clara. Debemos ser respetuosos. Oye, respetuoso, oye eh, y, muchas, y muchas elecciones fallidas se, se, claro. pueden, se pueden resolver. ¿cómo? Claro, claro, claro, claro. Sí. Pero, oye, dímelo, dímelo. Sí, no, no. Adelante. Eh, eh, eh, esa masa monetaria que tienen las AFP así. Entonces, ese dinero está invertido. O está sea, lo que está en papel, lo que hay en documento Es como que tú compres una casa, tú tienes el título de propiedad. El, el, el, el miedo de ello es porque no hay cuarto Es porque por eso, sí. si hubiese dinero, hubiese, es como si hubiese sido un diciembre en mayo, si le entregan el 30%, el 30 de la, a los fondos de pensiones En un diciembre en mayo, la economía se iba, se mueve igualito como si fuera en diciembre. Exactamente. El 24 de diciembre. Pero, pero entiendan otra, entiendan otra cosa ustedes, los amigos televidentes. Es que la propia ley manda a la FP a que invierta el dinero para que te genere una rentabilidad. Sí, para que yo estoy de acuerdo. En los países donde no qué? hay tanta corrupción como este y donde la politiquería Exacto. es parte no, de la vida cotidiana, ¿dónde, en ¿dónde todos está, los países del mundo eso es, eso se invierte. Y ¿dónde se dice donde se invierte. ¿dónde está, el, ¿Dónde está la situación? Verdaderamente que nos perjudica a nosotros, los afiliados. Es la comisión que da, cobra la FP de la rentabilidad. Exactamente. ¿Por qué, ¿Qué ay, se están ay, matando? ¿Por qué, ¿Qué primero, te van a tu casa dame, a decirte que cambia? Óyeme lo, lo siguiente, Vito. Los descuento que te hacen a ti, que le hacen a serio, que me hacen a mí, para el sistema previsional, para el sistema de pensión, un 8% de ese descuento para mi cuenta de capitalización individual, y a la fp se le da un 0.5% para que Victor. maneje mi cuenta. Víctor y, y claro. ve. Pero para que ese para que el, el banco gane cuarto de mi cuarto, que no le tiene necesidad de ganar cuarto de mi dinero, de mi pensión, ¿por qué ellos a partir de esta experiencia, esos intereses que genera ese dinero eso, en los bancos, en inversiones del, de cualquier tipo. ¿No cada cierto tiempo, como una empresa, me devuelven a mí con un cheque por esos intereses ganados de mi AFP? ¿Por qué no, no hacen lo que eso? Lo que pasa no, es que la ley dice que hay que invertir, recapitalizar del fondo. Ah, no, no, no, no, pero yo no estoy de acuerdo con sí, eso. Que la también. ley se modifique y que me den a cada tres, seis meses o cada siete meses me den algo de lo que genera mi dinero. Esa, esa rentabilidad que se invierte en el fondo, eso es para compensar la inflación cuando tú tengas 60 años. Ah, para, para, para, para compensar la ganancia de los bancos. Recuerda, amigos televidente que esta ley está asesorada por el Banco Mundial, por el Banco internacional ah, ok. Banco no está asesorada por una gente de calza ni pobre. Eh, okay. Exactamente. No hay Entonces, yo te decía, le decía a usted, que del dinero que te descuentan a ti, la FP recibe un 0.5% para manejarte la cuenta. ¿Entiendes? ¿Eso es como el seguro de vida? Eh, yo te estoy dando dinero, yo te estoy pagando un 0.5% para que tú invierta mi dinero y me ponga una rentabilidad a mi cuenta. Ahora, ¿cuál es la comisión que cobra la AFP? Un 30% de la rentabilidad. A modo de ejemplo, si hay 10 personas, un numerito para que se entienda bien sencillito, que tienen mil pesos, son 10 mil pesos fpg y invierte esos 10 mil pesos y se gana mil pesos de esos mil pesos que se gana 300 son de ella y los, sete, los 700 que quedan nos lo dividen entre nosotros 10 y salimos a 70 pesos Ay, ella no, se eh. queda con 300 pesos y yo y tú 70 pesos. 70 pesos es ahí donde está eso es, la, eso es lo que hay es que bajar porque el dueño del dinero somos nosotros sí, entonces bueno. Claro. Eso, esa, eso sí lo hay que modificar. Eso sí. Ahí está, ahí está bien aclarado. Gracias, Bernabé. Un experto y un neófito. Exactamente. Y un experto y un neófito. Recuerda, serio y víctor, de serio y víctor, que en una ocasión yo le dije a usted que cuando yo estaba en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, yo formé parte de la comisión de pensión en representación del sector laboral. O sea, que la ley, los reglamentos y las normas complementarias, yo me la conozco. Porque... Gracias, gracias Bernabé por compartir con nosotros este viernes. Qué manera más eh, por interesante de nosotros concluir este, esta semana con la participación de Bernabé y este tema importante. Bernabé, antes de irte, yo quiero recordarte que este producto, Leisol, tú debes tenerlo en tu oficina y inmediatamente te reintegre. Una manera de. Eh, desinfectar el área donde usted labora junto al personal, le sol. Usted solo tiene que marcar el 829-671-2602. Nuestra amiga Jenise Espayaza le estará haciendo llegar hasta su hogar, si quieren que se lo llevemos allá, o hasta su lugar de trabajo. También tenemos esta eh, toallita, esta guay, toallita húmeda con todo que también debe tenerla a mano, porque tenemos que eh, estar claros, que a partir de este momento tenemos que ¿verdad? comenzar a vivir un estilo de vida eh, nuevo, y tenemos que estar adaptados. Así que con tan solo marcar al 829-671-2602, le estaremos haciendo llegar uno de estos productos, de estos desinfectantes hasta su casita o hasta su lugar de trabajo. Gracias Bernabé por compartir con nosotros en este viernes vamos a la pausa y al regreso pues venimos con ese segmento importante que lo encabeza Marilisa, donde nos pone al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo. A la pausa